del día, ¿cómo yeah. valora usted el que no se haya conocido el nuevo código penal por falta de quórum? Que los que estaban en contra dijeron que no iban y ya. ¿Cómo no, valora usted el que cuatro. no se haya conocido el nuevo código penal por falta de quórum? Háganos el feedback al 829 451-3381 Esa es nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp y ahí le leeremos su comentario o su respuesta a la pregunta. Bueno, Ahí operó una mano poderosa. Bueno. Poderosa. Porque solamente en desacuerdo con, con el código de aprobación, pero... solamente habían cuatro. Y resulta que solamente 14 fueron de 32 senadores. O sea, que una mano poderosa, aparentemente, dio una llamada y dijo, no vayan o quédense por afuera ahí en el pasillo. Te voy a decir algo. Por ausentismo de 19 senadores mm. no pudo conocerse el código penal. Eso pasó. Y Milagro dice que no es vedetismo. El presidente del Senado de la República, Eduardo hey, pero a Estrella, a veces se ponen suspendió la sesión, Francis, ¿Eh? atención, el presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, suspendió la sesión pautada para el martes por falta de quórum, a pesar de las expectativas por el conocimiento del informe sobre el proyecto de ley del Código Penal. La sesión del Senado, pautada para las 2 de la tarde, no pudo iniciar ante la ausencia de la mayoría de los legisladores de la Cámara Alta. Según el reglamento del Senado, para iniciar una sesión ordinaria deben estar presentes 17 senadores, del total de 32. En esta reunión, el Pleno estaban solo 13 legisladores, por lo que la reunión de trabajo fue cancelada. Entre las ausencias destacadas están la de los senadores Farideh Raful, Antonio Taveras, Iván Lorenzo y Pedro Catraín, quienes son miembros de la comisión especial a cargo del estudio del proyecto de ley del Código Penal. Francis, adelante. Da pena que legisladores. Te faltó y vergüenza. Y vergüenza. <risa> que la gente dice da Porque pena. Porque fíjate, y vergüenza. yo quisiera preguntarle a, a, a Milagros que debiera de estar ausente de esa discusión. Le pues, Ortiz Bosch. Sí, porque ni siquiera ella tiene calidad para juzgar ni para evaluar como encargada de ética a Farideh. Ninguno de nosotros podemos criticar a Farideh. Es su posición. Claro. Y su posición es contraria a la de la gran mayoría. Ahora, de que tenga la fuerza que ha tenido en el Congreso para evitar que se hiciera el quórum no es más que una cobardía y, y un estado de descomposición de la discusión. No tienen argumentos. Solo si se retrasa, piensan que ellos ganan. Mientras tanto, nosotros seguimos con una infraestructura jurídica en el país precaria que no aborda los temas fundamentales más que lo que quieren una minoría y nos mantienen en vilo y yo diría está bien sigamos por ese derrotero que ese es un ejercicio libérrimo de estos legisladores eh, comprometidos y ahí sí critico la irresponsabilidad del mandato no existe mandato imperativo a la cual un legislador se tenga que ceñir de sectores y demás. Sus comentarios, sus planteamientos son independientes de toda sujeción y de, todo, eh, de toda presión. Se dice que como Eduardo Estrella es un, un dire director de Buffet por imposición del propio presidente Luis Sabinader, Ustedes recuerdan que yo he defendido la posición de Luis Abinader en el sentido de que él tenía una concepción eh, sobre las tres causales y que le decían que él tenía que cumplir con las tres causales y que le tenía que cumplir, pero él es el presidente y aquí hay un Senado que se supone es un poder independiente y se supone que no existe el mandato imperativo, dice la Constitución. Ningún legislador puede sujetarse a la voluntad de un votante o de, un, o de su partido, se convierten en legisladores del país. Es el país el que está padeciendo los males y los delitos que antes, cuando éramos más sanos, cuando éramos sanos, donde no habían eh, prácticas tan dolosas, tan eh, infernales. Pero figúrate tú, Recientemente un delito, un, un, un crimen, una madre asesina, una muchacha con un niño de meses, se lleva el niño y, y acaba con su hija para no para que ella no, no existiera. ¿Usted cree que eso es juego? Y no hay que analizar esta sociedad, no esa no cree, enfermedad. ¿Y tú no crees que en esa cabeza hay una circunstancia muy particular que le que le le motivó a tomar esa decisión. Pero decisiones. claro, hay que estudiarlo. Bueno, pues pero eh, eh, pero, pero es precisamente... Es tonto como si fuera una criminal de guerra. Bueno, pero... Satanás. Pero, pero definitivamente aquí hay que ver y precisamente tenemos patología. que tener una infraestructura jurídica que nos permita abordar eso sin que nos lleve a lo que nosotros sentimos frente a ella. Oye. Y le analicemos y no la juzguemos o la... O la convirtamos en eso Ay, que tú dices, pero de se arreo. necesita de, de, de esa herramienta jurídica para, de, ¿tú sabes para qué? Para ponerla a ella en un me, en un sitio como ser humano, eh. sacarle la cabeza de este lado, ponerle la circunstancia del otro lado y que la llevó a ella, es decir, es, una, es, es un estudio, pero nosotros no tenemos en el código penal ni en el código procesal penal una forma, pero Faride aunque Milagro dice que no, se, que, no, que no se deje provocar, que ella no, que no es vedetismo. Bueno, eh, doña Milagro, yo no sé a que usted... Porque precisamente uno juzga de vedetismo cuando lo ah. primero que hacen es torpedear desde el inicio lo que ella entendía, no le gustaba porque no tenía la frase que Bien. ella quería. Gracias, Francis. ya eh, Miren... Eh. Me parece interesante ese planteamiento último que hace Francis porque coincide conmigo, aunque en algún momento no, con relación al, al, al rol de la, de, la, de la pena. En, en el sentido de que, yo, de que yo planteo que la pena no puede ser igual para un juez que se roba 100 mil pesos que para un motoconcho que cuando viene a ver no sabe leer, no puede ser igual la o pena para... Esta ambos una mujer que Sí, pero eh, no puede ser igual para ella que para un sicario, porque hay que sí, ver la condición... Sí, Entonces, independientemente de que es el mismo acto, pero hay que ver la mira, condición para ver psicológica la de ella. Que era, y, ella creó ella, esa muchacha. Y por, tanto, y por tanto, yo entiendo que la pena no Problema. debe ser igual, sí, no debe ser igual porque eso va a depender del rol de cada quien, no es lo mismo un abogado que conoce la ley y que estafa a una gente que cuando viene a ver está vendiendo algo que ni siquiera sabe que no tiene derecho sobre eso y se convierte en una estafa, no es lo mismo, pero eso es otro tema. Miren, con relación a lo de la aprobación del Código Penal, no se llame usted a engaño, eh, la no presencia de alrededor de 18 senadores en la Cámara del Senado responde a un sector específico. No, no responde a Faride, Faride no tiene fuerza ahí, Faride no. es una sola. Eh, Iván Lorenzo está solo ahí también. Eh, había que ver si alguno de la fuerza del pueblo no fue, tiene como nueve senadores. Bueno, sí, sí, fueron sí no fueron. Cuatro, cuatro no fue, tres entonces, no fue. Entonces, eh, hay, no fueron. Hay, hay que meter ahí también a, a la gente de la fuerza del pueblo, Francis, que también se prestaron a, a, a esto. Y evidentemente hay alguien poderoso. es la mano que mueve Ajá. la jura? Bueno, la visita eh. que le hiciera el, el agregado comercial de Estados Unidos a Eduardo Estrella a puerta cerrada y a la fecha el país no sabe a qué fue ese señor. Como tampoco Francis sabe a qué fueron dos funcionarios visitar a la, a la, a la procuradora Miran Germán. Pero ya puso a otros funcionarios que estuvieran presentes, no hacerlo solo como hizo Luis Eduardo eh. Estrella. Bueno, pero tampoco le informó al pueblo que es, que es su deber, que se discutió ahí y, y, y cuál era la posición de ella no, con la, relación a eso. Entonces, miren, miren, la, señores, no se llamen a engaño. Se lo, lo, nosotros somos parte, de un, juego, nosotros lentes, somos parte de un juego político donde se hace, como siempre ha sido en la historia de la República Dominicana, lo que quieren los poderosos. Desde el 1844, ¿verdad?, cuando se dice que se independizó o que se, ¿verdad? se separó la República Dominicana de Haití, desde en ese momento aquí lo que ha existido es la plutocracia, es decir, que el poder está en manos de los ricos, de los poderosos, y eso no ha cambiado. Desde 1844 para acá, quienes podían quienes podían ser electos eran los ricos, los que tenían propiedades, y quienes podían votar también eran los que tenían propiedades, es decir, que el pobre... Nunca ha tenido valor para nada en la República Dominicana en la toma de decisiones. Ahora, que por lo menos tienen la oportunidad de votar, pero le hacen creer una cosa y por detrás es otra. Ahí se demostró, o sea, no había eh, eh, el, la, la facilidad para no aprobar el código, donde eh, apareciera la mano levantada de la mayoría de los senadores no aprobando el código o rechazando la aprobación del código en este caso, y entonces dijeron, vamos vamos a torpedearlo, vamos a armar un boicot, no vamos a ir, y sencillo se cae la sesión por falta de quórum, y ahí está el resultado, desafortunadamente. ¿A quién beneficia esto? Yo incluso pensaba que lo iban a aprobar para que Luis Abinader tuviera algo que presentar el 16, porque eh, quizás hubiese sido una buena herramienta decir eh, 20 años y, y ya tenemos código penal. Me parecía a mí que esa era la estrategia, no es así, es decir, es decir, que me equivoqué ahí, yo esperaba que lo aprobaran y que Luis Abinader, esa, esa fuera su, su voz cantante, porque honestamente va a tener poco que presentar el próximo 16, más que decir que tenías que tiene mucha gente presa. Y entonces hay que ver cuál es la estrategia. De todas maneras, yo creo que eso no responde ni a Iván Lorenzo, ni a Farid. Son cuatro no, ahí senadores. Hay, ahí hay una mano más Claro, hay una mano muy poderosa. Eh, imagino que la Iglesia Católica hoy va a tronar. Porque aparentemente le jugaron coca a la iglesia católica y a las Iglesias Evangélicas. Al país, al país, porque es el país el que está en vilo, mientras legisladores se juegan sectores. Yo no estoy de acuerdo con la forma como la que como se hizo, pero sí estoy de acuerdo con que ese código penal no se apruebe sin un estudio minucioso profundo, y profundo. Más profundo. No Pero es que lo que lo, que, que lo limita así, son dos hojas, como dijo el, el comunicador. Creo que Es de dos hojas, porque nada más esto, con, se refieren a esto, esas dos cosas. Con esto concluyo, ¿Eh? creo que los senadores debieron dos ser soja. responsables y decir, miren, nosotros no hemos tirado este código, bien, pues vamos, a, vamos a someterlo en la próxima legislatura. Sin embargo, no fue así, nadie se quiere tirar esa cueva encima y lo que hicieron fue que no, una parte no... Cuidado y si trabastidores, los legisladores, los senadores, este, conversando entre ellos decidieron no ir. Es poco probable. Bueno, Pero el, mandato, impera el mandato imperativo es ausente del ejercicio supuestamente en Constitución. Uh -huh. Pero yo recuerdo que el Comité Central del PLD siempre estableció que eran quienes dirigían la política legislativa, municipal y de Estado por un asunto de disciplina. Bien. Mira, hay es una... Decir, él Lo asumía como partido. Pero la, una... la mayoría ahora la tiene el PRM. Hay y una... la mayoría ahora la tiene sí. el PRM. Hay Yo creo que están acá. haciendo una práctica muy Oye, parecida. Y han traído acá. el imperativo al ejercicio, que es lo grave. ¿Entonces tú diciendo acá. que es el presidente que está...? Parece que el presidente tiene algo que ver. No lo excluyo. Ah, okay. No lo excluyo, Dale, amado. No mira, lo excluyo porque mira, él mira. tiene que tener más temple para, para dirigir una nación de tanto loquito. Ah, Escúchame, bueno. adelante. Ya, el, el, tiempo sí. el tiempo es suyo. Puedo hablar. El tiempo es suyo. Hay que pedirle permiso. Pues. <risa> <Sí>. <risa> Entonces, tengo una cuedita por dentro, pero ah, está bien. Ajá. Sí, pero me no, quiero pero No, pero te, no te moleste. Que, tú sabes que eh, Milton Peláez le decía a Freddy Beragóico, <risa> cada vez que cogí un pique, óyeme, cada vez que tú coges un pique, las arterias como se, se endurecen y eso ah. crea problemas futuros. Míralo ahí, murió relativamente joven. Sí, pero el, eh, ¿Quién? Freddy. Fred Freddy, sí. murió porque Milton fue por, fue por, por el por, esa, por el incidente aquel lamentable, maldito. No quiero recordar. Bueno, miren, este, ustedes tienen razón en una gran parte de lo que han dicho y el asunto es que eso no lo hace un legislador por sí solo, sino ah. que debe haber un interés poderoso de por medio. Lamentablemente nosotros, los simples humanos, los simples mortales, no tenemos ni datos, ni información, ni nos dan tampoco, ni nos lo hacen saber, ni tampoco nos lo insinúan, de quién es que gobierna el país, real y efectivamente. Porque aquí hay una serie de poderes fácticos que tienen una incidencia terrible. Ese poder que tú mencionaste, que se reunió con el presidente del Senado, es un poder fáctico terrible. Esa gente hace lo que realmente le interesa, sí. lo que le convenga, y así van... Eh, ellos, ellos no hacen bulla, no van a la prensa, no, le di, no mandan una nota de prensa Tienen que guardar las formas y, las, y los refajos Exacto, pero óyeme, eh, cuando tienen un interés en un asunto Van a donde a la raíz y ahí modifican lo que tienen que modificar De todas maneras yo pienso que es un acto de irresponsabilidad En términos formales para el resto de la nación, porque ellos fueron elegidos por nosotros, eh, que echamos un voto y, y, y elegimos un senador, elegimos un diputado, y entonces ellos deben responderle a la sociedad. Porque en definitiva el código, nosotros necesitamos el código. Yo estoy totalmente de acuerdo en que el código no debiera aprobarse a la carrera, no debiera aprobarse a la carrera, eh, pero no comparecer es un acto de irresponsabilidad. Sí, eh, que, de claro, tigueraje yo pensé que, sí. el, que el orden parlamentario, que es riquísimo en la democracia de la opinión y lleva a comprender los en los debates la cuestión que se está conociendo y permite incluso aquellos que no han tenido el tiempo para estudiar, entre los debates de sus compañeros se forman una conciencia a veces mucho más amplia que el ...quienes lo están estudiando... Bien, mira, en definitiva... Y el... no y no se dieron esa oportunidad... Oye, oye, Francia, en definitiva... ...el tema aquí es... ...que nosotros no... no debiera aprobarse el código... ...en las condiciones que está en este momento... ...porque incluso hay aspectos... ...que son básicamente técnicos... ...que no, tiene, que no es tan claro... Que debiéramos de, de, no, de variar... Yo te voy a poner un ejemplo... ...nadie ha tocado el tema... ...yo estuve hablando con Franklin... ...en una reunión para otra cosa que tuvimos... ...y le mencionaba eso... Como él es abogado, por lo menos estudió derecho, tiene más o menos una idea de por dónde iba la cosa. La tentativa, por ejemplo, la tentativa dice, toda tentativa de crimen te será castigado. Franklin, Franklin Franklin okay. Toda tentativa de crimen será castigado, dice el proyecto sí, de código. El crimen mismo. Pero no define tentativa como lo hace el código actual, que en el artículo 2 dice toda tentativa de crimen podrá ser considerado como el, mismo, como el crimen mismo, siempre que el autor, a pesar de haber hecho todo lo que tuvo a su alcance para lograr su objetivo, no, no lo, lo logra por no lo razones ajenas a su voluntad. Entonces, ahí hay una definición, sí. que tú tienes, tú tienes un tipo penal que puedes subsumir en unos hechos, pero en el actual no. ¿Tú sabes, entonces, entonces, ¿tú ¿sabes qué frase? pretende eso? Ajá. Que también como tú acabas de explicar la incidencia de una mano poderosa, de intencionalmente, porque tú sabes que nosotros venimos ret, ret, ret, retrayendo lo que han llamado el código iberoamericano, mm. que es como una fórmula para todos estos paísitos sí, que sí. somos colonias, es que, que nos tratan como colonias, pero sí. no, es que se indica, tú recuerdas con la discusión de ayer o antes de ayer, de lavado, de Yerjan y mía. Sí sí, sí, sí, sí. Con el tema del artículo 7 que tú planteaste, sí. uh -huh. eso tiene que ver con eso, me luce a mí. Terrible. Porque pues mira, tiene al final, similitud al final, para poder tener una forma de subsumir todo lo que se piense dejar, como tentativa. Tú le vas a dejar al juez la decisión soberana todo lo que de que piense. quién cometió tentativa o no. Porque tú no puedes acudir al código viejo porque ya ese código no sería ley. Sí, él él sí iba a montar al carro de, de, de la, de, de, de, de, del lavador. ¿Tú me entiendes? Era o sea, la tentativa de utilizar el uso del oye, artículo de Yallana, eh, eh, que, que entonces, referiría... Entonces, técnicamente de, hablando, el código así, ¿no? debía, debía, abierto. debía pasar por mano de técnico por lo menos un momentito para que lo vea. Ya se mira, paga. aquí hay que arreglar esto, aquello, lo otro. Porque en definitiva, aquí lo que ha habido, como tú decías, una discusión de dos páginas. De dos páginas. Como Nada si el más. código no tuviera 420 eh, artículos y simplemente sean esas dos páginas. Porque es esa la que no quieren que oye, se pase. Oye, otra cosa. El cúmulo de pena, que no es el cúmulo ideal de infracciones que tiene el código actual, es, es un cúmulo de penas real. Tú robaste, mataste y violaste a tu víctima pre antes de matarla. Sí. Ahí hay tres delitos. Si esos tres delitos suman 60 años, ese es el tope máximo de la prisión, 60 años. Ahora, ¿está preparado el sistema dominicano para soport, sistema penitenciario, para soportar 60 años una persona? Ana ahí adentro? Analiza que el caballero que tú tema de ayer, porque yo le doy seguimiento a todos los temas. Uh -huh. El tema de ayer tuyo era hablar y a mí me apenó muchísimo saber que un ser humano se ausentó por 12 años para. de la sociedad. Por una, por una arrogancia y abuso de poder de un ingeniero que no le quiso pagar 35 mil pesos, le manda una patrulla, la patrulla es peor todavía, que lo lleva sabiendo que no se podía, porque ya a esa edad, 12 años atrás, ya el Código Procesal Penal y los principios fundamentales que se instauraron ahí, dejó de ser que una llamada metiera preso Señores, a un cualquiera. Y ese mire, señor estuvo ahí. Para concluir mi, mi parte, yo te voy a hacer, le voy a hacer una anécdota. Yo tengo un amigo que es deportista, eh, ciclista específicamente. Es de una familia que yo quiero mucho, la quiero como la, mi, la mía propia. No voy a decir el nombre, porque no quiero tampoco comprometerlo. Ese muchacho es asimilado de la policía, de la de, no, de las fuerzas armadas. De la fuerza aérea que normalmente. Exacto. Es. Entonces él hace hace su, su, su trabajo de ciclista. Bueno, pues la cuestión es que este muchacho un día va a Plaza Jacaranda, ¿verdad? Y tiene una, una discusión con alguien por el asunto del carro, porque, eh, los, bueno, un, una discusión los con sol, alguien. Los rosates. O, o, o, o te Vino mismo. la policía, él se identificó, tú ves, una vez todo el mundo jefe para acá y jefe para allá, y se lo llevaron preso al muchacho, y él se dio para Macorís. Eso fue un viernes en la mañana. El martes de la semana siguiente lo llamó, lo llamaron del cuartel de la policía, de Bonao. Jefe, ¿y qué vamos a hacer con el hombre que usted tiene aquí preso? ¿Qué? ¿Con qué hombre? ¿De qué tú me estás hablando? No, del asunto que usted tuvo. en jaque... ¿Y ese hombre está preso todavía? Sí, pues usted, no, usted no ha dicho nada. Esa es la libertad en este país. Y esa es la libertad en este país. Lo importante aquí es que la sociedad nuestra se empodere de esas realidades para que no votemos bien y elijamos gente que pueda tener la visión de que eso debe de cambiar en esta nación eh, o gente y, y, o exigirle a las autoridades que actúen en consonancia de la ley porque no es por falta de ley, aquí hay ley de más es que porque no la aplicamos y, y, y, y, y, y derogar oye, esa oye sí, me esa me dolió el alma sabes. cuando él me contó eso Miren, después eh, yo te voy a decir quién es porque tú lo sí. conoces perfectamente me, me, me gusta ese planteamiento de amado que dice que que nos empoderemos para que votemos bien. El problema es que aquí votamos por eh, corruptos y narcotraficantes. Y, y Ay, claro, claro, claro, incluso, Ay, señores, grande. por ahí, de dejémonos de hipocresía, por ahí anda un empresario en una ciudad cualquiera, para no ser tan específico, porque es demasiado evidente lo que está sucediendo, que todo el mundo sabe que no puede justificar lo que tiene, porque es un gran empresario y no llega a 40 años, un gran empresario, y ya tú lo ves ahí apareciendo en todas las actividades, decir que va a ser candidato en el 2024. Ustedes se van a dar cuenta. Alcalde. Yo no sé si va a ser lo que sea, yo no sé ni de dónde es. Porque, porque tiene la eh, porque... Tú sabes cómo que le dicen lo, lo que lo van a eh, lo que van recibiendo la, las dádivas. No, no, no, tú puedes lanzarte a, a, a diputado a lo que tú quieras. A lo que tú quieras. y, y, todo el mundo y sabe, óyeme, o sea, no justificar nada, Yayan, hermano. Yayan, y saber que yo quisiera aportarle a mi sociedad como legislador o como alcalde que reto a, a todos esos muchachos a Pero. que discutamos una cumbre municipalista y demostrar los errores que se cometen solamente por no por no cumplir las normas, por no cumplir la ley y el ayuntamiento fuera una verdadera institución de gobierno. Pero yo no doy yo no, claro. he, yo no aparezco en sí. fotos. Yo estaría dispuesto a asumir la alcaldía. Pero claro que sí. <risa> ya, miren, claro. miren, si yo, te alabo, yo te alabo el gusto. Como miren. Decía no, mi no. no. Es, que hay que, es que hay que ayudar, hay que, hay que resolver cosas ahí. Bien. Pero es por, porque todavía están muy arraigadas. Que que una golondrina, no. Mira, hace hay algo. arraigadas muchas malas costumbres. Sí. Y el político, le voy a decir otra cosa. Siempre he dicho, hay que arrancarle de las manos a los partidos más allá de las de, la, de los momentos de elección las narices que mete en, lo, en los ayuntamientos que utilizan esos, esas instituciones para resolver el problemita de los, de los compañeros imponiéndole a los alcaldes y sobre todo aquí que así se ha dado el PRM lo digo responsablemente y han atado de mano a Siquio con una base de gente ahí solamente nombrada. Sí, una serie de... Hay que... Siquio, sacúdete. Y saca a quien tenga que sacar que no esté haciendo el trabajo. Porque vivimos pidiendo que se haga, pero el ayuntamiento está secuestrado. Miren, miren, con relación a lo que planteaba el compañero Amado de la tentativa, que es algo muy interesante. Nosotros hicimos un trabajo de investigación, eh, ¿verdad? En una materia de teoría jurídica del delito y ahí se la, habla la, de lo del sí ahí se habla de lo que es la tentativa algo interesantísimo qué pasa amado tiene razón dice eh, en este caso el, el, el proyecto de código la tentativa de las infracciones que sean graves será sancionada como el hecho mis, eh, como el hecho u omisión punible consumada. Sí. Pero no ah, te porque da... porque con el perdón. Ahora el código actual mete la omisión muy específicamente como un delito. Sí, entonces, Continúa. entonces ¿qué resulta? Eh, pero no te dice qué es la tentativa. Sin embargo, el actual, y nosotros hicimos una comparación, te dice que eh, en este caso cuando se Toda manifiesta un principio de, de ejecución o cuando el autor ha hecho todo lo posible y no, ha sido, y, y no lo ha logrado por una causa ajena a su voluntad. Así Fíjate es. que ni siquiera te define tentativa. Y entonces esto lo deja abierto. Y, y eso, por va eso a ser, deja en manos del juez una cosa tan terrible como esa. Eso te lo deja la interpretación. Es como, por ejemplo, no es como, por ejemplo la ley... Yo digo que la eso, ley, va, eso va a favorecer oye, el ejercicio de la, de la norma que nos impusieron a nosotros, porque eso fue también a la carrera, la de lavado. Sí. Si no entrábamos oye, en ese momento claro, la ley de lavado, la, si ejemplo, quedábamos como... Como triple C, lo, lo, C sí. en el país. Pues mira, es eh, eh, como por ejemplo la, el artículo 331 del Código Ustedes Penal. Están los soquetes, es eso. Oye, es, es cuándo? Oye, oye, eso. oye esto, Francis Rodríguez. 331 del Código Penal que dice que la agresión sexual sí. es toda acción. Pero no dice más nada. Toda acción sexual. ¿Tú ves? Sí. que pudiera cometer una persona contra otra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es una acción sexual? A veces, hasta mirar a una mujer de manera lasci es lasciva es una acción sexual. Entonces la ley no puede dejar tan abierto claro. los lo, lo, los tipos penales para que sea el y no, juez que. Su... Y, y, y no prejuzgar los piropos. Para que sea el juez que. Su... Porque, oye, País, el... ¿eh? no prejuzgar los claro. piropos. No. Porque, porque el juez, el juez es humano, el juez prejuzga, el juez sí. tiene sus concepciones de la vida, del entorno, de la realidad, y eso lo lleva al tribunal. Miren, una novedad del, del proyecto de código penal, pero que no se discute mucho, para no causar un revuelo. En, en el país, dice, habla de la semilibertad ah, sí. ¿verdad? La semilibertad, semilibertad que, que tú... Eh, libertad eh, de eh, fin de semana Exactamente, por ejemplo el fraccionamiento de la pena es decir que si te condenan por ejemplo a, a un año Tú puedes bueno, eh, ir pero, tres meses preso. Pero, pues sale tres, pero en el nuevo sistema y, penitenciario, y eso, exacto, exacto. eso exacto. existe. Eso existe. Espacio libre que incluso hay estudiantes. Medio libre. Medio, medio, libre sí, medio libre. Medio libre que aún aquí hay estudiantes en la nordestana que están condenados sí, en la fortaleza. Pero lo están y, haciendo sin tener una base legal. Realmente, eso, realmente no, no, está, no, eso no está establecido legalmente. Pero para el eh, tema con, de la reinserción, Más lo hicieron. Pero no está establecido. Pero la ley 23 Pero es por el oye. tema de la reinserción sí. que busca el sistema penal. Pero no sabía que con todo el mundo, porque está, bueno, afuera, sí, está fuera a la a es, es que esos individuos la gente, elegidos, la o se le permite, con una característica de cumplimiento. Eh. ¿Cómo valora usted el que no se haya conocido el nuevo Código Penal por falta de quórum? Un vedetismo, como dijo Milagro. Bueno.